Hola qué tal cinemanecos, hoy vengo a recomendarles una genial serie, una serie que te atrapa en cada capítulo mientras se sumerge en un mundo de altibajos, competitividad, sacrificios, la pasión, evasión de la realidad y la lucha interna que tiene su protagonista a través de un juego, el ajedrez. Pero antes no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos estrenos, análisis y críticas de tus series y películas favoritas aquí en CineSpoiler. ¿Qué esperas para suscribirte? Es gratis. Y ahora sí, comencemos. Hace unos días me topé con una serie de Netflix que me pareció espectacular, tanto en su historia poco convencional como en su forma de contarla. Digo en su historia porque es poco común que se narre una historia acerca de una jugadora de ajedrez y del ajedrez en sí. Pues aunque es un juego que requiere de mucha estrategia y que actualmente está considerado como un deporte a nivel mundial, pocas producciones a nivel cinematográfico se han arriesgado a adentrarse en este tema. Entre ellas podemos encontrar En busca de Bobby Fischer, Magnus, La tabla de Flandes, La defensa Lucin la Jugada Maestra, Hijo de Caín, El Jugador de Ajedrez, hacke al Asesino. Pero vamos a lo que vamos, el pasado 23 de octubre Netflix estrenó Cambito de Dama, una nueva miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy como Elizabeth Harmon, una niña prodigio del ajedrez. Está basada en el libro del mismo nombre escrito por Walter Tevis en 1983, el cual en su momento fue alabado por su explicación tan precisa de este deporte mental. El nombre tanto de la novela como de la serie hacen referencia al movimiento de apertura de ajedrez conocido como Gambito de Dama. La trama se sitúa entre 1950 y 1960 y sigue a Elizabeth Harmon, una pequeña que tras perder a su madre en un terrible accidente es ingresada a un orfanato de niñas. Ahí, gracias a un conserje del lugar, Beth descubre el mundo del ajedrez y su asombroso talento para jugarlo, un talento que le trae tantos éxitos como profundos conflictos emocionales. Empezando desde niña pronto pasará a competiciones más y más importantes. Se correrá con jugadores cada vez más duros, en su mayoría hombres, y tendrá problemas de adicción a las drogas y al alcohol que la mantienen concentrada y la ayudan a soportar la presión. La historia escoge muy bien la época, el mundo del ajedrez profesional en los 50s y 60s, cuando pasa de convertirse de un entrenamiento para universitarios a un reflejo de las tensiones políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un mundo duro para una mujer como Harmon, sumergida en un entorno masculino donde históricamente pocas mujeres han llegado a destacar. Este ambiente es muy fiel a las costumbres y los modos de ajedrez de la época, desde la anotación de los movimientos clásica, sustituida desde hace unos años a los tableros y fichas, réplicas de los de entonces. A todo ello se suma que el campeón del mundo Gary Kasparov y el experto Bruce Pandolfini asesoran al autor de la novela original, vigilando hasta el más mínimo detalle, desde que las piezas y los tableros estén bien colocados, un error más común de lo habitual en el cine, a que las partidas sean réplicas de enfrentamientos reales. Gambito de Dama está excelentemente narrada, aunque la historia da pie a ello, no recurre a las típicas estructuras ya agotadas, los flashbacks continuos, y adopta formas narrativas más tradicionales y cinematográficas, esquiva la mayoría de temáticas de la historia de niños prodigio con efectividad y proporciona una narración emocionante y cuyo ritmo no se toma un respiro en los siete capítulos. Los estados mentales extraordinarios son complicados de plasmar en imágenes de hacerlos comprensibles para el público, desde la inteligencia fuera de lo común a las actividades creativas pasando por los estados de conciencia alterados. Gambito de Dama tiene un poco de todos ellos, y a través de la semiática y narración hace entendibles todos estos aspectos al espectador. Scott frank co-creador de la serie y director de los episodios, sabe de lo que habla. Desde la idea del tablero en el techo que Bed imagina para memorizar y planificar partidas, a los estupendos y nada corrientes montajes musicales, pasando por un equilibrio muy especial entre humanizar a los jugadores convirtiéndolos en superdotados excéntricos y hacerlos intercambiar diálogos técnicos sobre partidas, donde no importa si eres un experto o no al jugar ajedrez o pierdes el hilo en las jugadas, porque realmente no es necesario entenderlas al detalle para comprender los intrincados laberintos mentales en los que se sumergen los protagonistas de este modo Gambito de Dama transmite toda la competitividad y exigencia mental del ajedrez de alto nivel sin que dejemos de entender los conflictos básicos que también ponen sobre la mesa como un deporte que favorece el aislamiento y el estudio obsesivo hace que la principal rivalidad de Beth sea ella misma. Gambito de Dama consigue que una serie sobre el deporte más cerebral del mundo Cuente una de las historias más humanas del año si después de ver Gambito de Dama te estás preguntando si la historia de Elizabeth Harmon y el ajedrez es real, déjame decirte que sí y no. Porque aunque Elizabeth Harmon es solo un personaje ficticio, Gambito de Dama sí está inspirado en varias historias reales. Entre ellas, la del propio Walter Tevis, el autor de Gambito de Dama, quien al igual que la protagonista de su historia, comenzó a jugar ajedrez desde pequeño e incluso llegó a convertirse en un jugador clase C, un nivel bastante alto dentro de este deporte mental. Él también se enfrentó a un problema de dependencia al alcohol y los tranquilizantes, que le costó mucho tiempo y esfuerzo superar. El escritor también se basó en tres de los más grandes ajedrecistas de la historia, Boris Spassky, Anatoly Karpov y Robert Fischer. Camita de Dame es una miniserie que explora todos los aspectos del ajedrez como deporte competitivo, pero no solo se queda ahí, sino que también explora además el aspecto emocional de las carencias y las revelación internas de las personas y los miedos y las pasiones del ser humano y todo lo que se esconde la parte oscura del éxito arrollador y e esperado. Eh, si te gusta el contenido no olvides suscribirte al canal, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y dale un gran like para compartirlo y para que cada vez seamos más. Comenta si ya te viste la serie y qué te pareció o qué otra serie o película quisieras que habláramos en un próximo video. Sin más sinomaniacos, eh, nos vemos en un próximo video.